Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo aquí estamos, gracias a Dios, como todos los días, con nuestro compromiso con la firmeza diaria para informarles, presentarle todo el acontecer noticioso a nivel internacional, nacional, local, regional, usted acomódese, porque las noticias para hoy serán las siguientes. Entrando ya en el ámbito internacional, líder peruana Keiko Fujimori vuelve a prisión. ¿Cómo? A continuación, no se lo pierda. Aumenta a 132 número de fallecidos y casi 6.000 en casos confirmados por coronavirus en China. Temblor de tierra en Jamaica causa alarma en la región. Ahí vemos las imágenes A continuación En el ámbito nacional el canciller expresa preocupación Por los ocho estudiantes dominicanos que se encuentran en China A continuación Estudiantes dominicanos en China Dice, estamos bien Ahí está el dominicano en China Presidente ordena suspender la construcción de hotel en Cotubanama Así que ahí está Cotubanama. Toros del Este se coronan campeones del torneo de béisbol invernal de la República Dominicana. ¡Felicidades para los toros! En el ámbito local-regional, a continuación, las noticias denuncian mal estado de calles en los indios de Senoví, Intransitable. De igual manera, en la misma zona, intransitable. Y por ello convocan marcha para el próximo martes. En Cenoví también reúnen directores de hospitales de la región nordeste para trazar los lineamientos y contrarrestar contrarrestar el coronavirus. Padres, alumnos y profesores realizan piquete en escuela de Villatapia. Ampliaremos a continuación. No se lo pierda. Dan toques finales. Bueno, afectados por el fraude Muné vuelven a protestar frente a la oficina. Aquí en San Francisco de Macorís. Señores, exigen la recogida de basura en el parque del sector Villa Olímpica en esta ciudad. Ahí está. Esas y otras noticias serán ampliadas al regreso. Usted acomódese porque ya está en el aire la fuerza informativa sobre todo. Señores, la líder peruana Keiko Fujimori vuelve a prisión. Volvió a prisión preventiva luego de que la fiscalía hiciera la petición del supuesto aporte o aportes ilegales de la construcción brasileña Odebrecht a su campaña electoral 2011-2016. Ahí vemos las imágenes. Adelante. Esto no es justicia. Esto es ajusticiamiento y venganza política promovidos por muchos intereses que se suman. ONGs que manipulan y chantajean al Poder Judicial. Ciertos miembros del Ministerio Público que promueven la judicialización de la política. Algunos medios y periodistas que viven de la persecución. Y un gobierno que quiere seguir concentrando todo el poder para evitar a toda costa su fiscalización. Bueno, ahí está Keiko, el momento de colgar, ¿verdad? Desde, eh, este mensaje, ahí está. Y eh, vamos a ver entonces en lo adelante porque continuaremos dándole seguimiento a esa información en lo adelante aumenta a 132 el número de fallecidos y casi 6,000 los casos confirmados por el coronavirus en China. Así que el número de fallecidos por el virus coronavirus se elevó a 132 y de casos confirmados a nivel nacional unos 5,974. Así que mientras la ciudad donde se detectó ...se encuentra cerrada, las autoridades trabajan de manera ardua para contrarrestar la enfermedad. Las calles de Wuhan eh, se observan prácticamente desiertas debido a la prohibición de circulación de vehículos, señores. Así que increíble lo que ha estado pasando y eh, hasta dónde ha llegado ese virus... Eh, a impactar en China y, bueno, prácticamente ya en el mundo, porque se están comenzando a tomar las medidas correspondientes. Temblor de tierra en Jamaica causa alarma en la región. Un fuerte temblor de magnitud de 7,7 se registró ayer a 120 kilómetros. Observen estas imágenes del extremo noroeste de Jamaica. ¡Oh, Dios! y 80 kilómetros del sureste de Cuba, en el borde de la placa del Caribe. El sismo fue seguido de una alerta de tsunami para Bélice, Honduras, México, Jamaica, Cuba, Isla Caimán y República Dominicana. El Servicio Geológico de Estados Unidos detalló que el temblor fue sentido en buena parte del área del Caribe, principalmente en Cuba. Hasta el momento, los no tenemos reportes de daños que se hayan podido generar. Eh, ¡Wow! Daños físicos, daños, eh, pérdidas humanas, gracias a Dios. Hasta el momento, nada de esto. Eh. Así que ahí vemos algunas de las imágenes, señores, de lo que provocó ese temblor de tierra. ¡Oh Dios! Miren los agujeros que se formaron ahí. ¡Ay, mi madre! Dios, una vez más repito que, que tire su mano bendita, su manto bendito sobre República Dominicana. ¡Oh, Dios! Recuerde que óptica máxima visión es la óptica número uno, porque en óptica máxima visión tenemos todas las monturas, los lentes que usted busca, lentes de marcas, lentes de prestigio al mejor precio. Calle Castillo, Esquina de la Cruz, Frente al Porvenir. Ahí está óptica máxima visión. ¡Qué bien! Señores, Iván Cachago es el consorcio número uno, donde usted puede hacer sus jugadas con confianza. Y pagamos a tiempo la tripleta millonaria y el super palé, y no calentamos su dinero. Si usted se sacó, pase a buscarlo, es suyo. Iván Cachago, aquí en San Francisco de Macorís, nuestra oficina central en la Juan Bautista Blanco, número nueve. Sucursales por toda la ciudad y más allá. El Consorcio de Bancas Chago es el número uno de toda la provincia. Consorcio de Bancas Chago. Qué bien. Señores, vamos al WhatsApp. Señor director, estamos activos con nuestra plataforma de interacción para ver quiénes a esta hora del día están en contacto con nosotros. Como siempre, Rosmilín Rodríguez desde el sector Ercilia Pepín me envía por aquí eh, esta postal. Gracias Rosmilín por estar en contacto con nosotros. Marco Santos, colega comunicador, nos envía por aquí. Vamos a ver de qué se trata. Nos dice cortésmente, tenemos también invitarle a la primera entrega Mérito del Jaya, donde estaremos reconociendo a personalidades e instituciones destacadas. Será el próximo día 7 de febrero. Restauran El Dorado a las 6 de la tarde. Así que estaremos por allá, hermano Marco Santos. Destacado comunicador de San Francisco de Macorís en esta premiación Willy dice por aquí me envía esta foto Nos dice buenas tardes Vladi para que me felicite a mi hermana Mayor licenciada Quisaira Hernández Que hoy en este día tan especial está de cumpleaños en la ciudad de Nueva York De parte de su familia de aquí y de allá Felicidades para la hermana de Willy que cumpla muchos años más Ahí está que Dios la bendiga de parte de tu hermano Ramón Hernández Qué bien Yanilda Antonio Holguín desde el Capacito nos dice por aquí buenos días Vladi para que me haga el favor de felicitar eh, mi sobrina que cumple su primer añito Ella es Snailin es de la Cruz, un presente de toda la familia Gracias y que pase bonito día, qué bien Carlos González desde el sector Santa Ana nos dice Buenas tardes Vladimir, que Dios te bendiga es para invitar a todos los moradores que viven en los alrededores del río Calla. Una importante reunión hoy a las seis en la entrada del barrio Azul, junta de Vecinos Santa Ana. Ahí está. Muy bien. De, la, de Carlos, Karina nos dice, Karina desde el Madrigal nos dice por aquí. Buenos días. Quiero que me feliciten a mi cuñado y compadre José Miguel Taveras, que está de fiesta de cumpleaños. En vista al valle de parte de su cuñada Karina y su esposa Luz María. Felicidades para él, que cumpla muchos más. Al corte comercial, al regreso más noticias. En esta su fuerza informativa, sobre todo. Bueno, gracias por continuar con nosotros en su fuerza informativa sobre todo. Señores, el canciller expresa su preocupación por ocho estudiantes dominicanos que se encuentran en China. Vamos a escuchar a Miguel Vargas eh, Maldonado, quien es el canciller de la República Dominicana. Veamos. trámite necesario, pero hay una restricción por parte del gobierno chino para que eso permanezca un tiempo ahí. Nuestro no, no, no. embajador eh, Bruni Garabito está al frente de, de, esta, de esta iniciativa, de estas gestiones, y, y esperamos que eso en el menor tiempo posible podamos tener a esos estudiantes ya en el estudiante. Yo entiendo que las elecciones eh, municipales, la eh, alianza PRD ganará con más del 65%. Entendemos que vamos a poder entre 95 25 y 100 alcaldías en el país. Y eh, esa perspectiva se proyecta también a, a lo que va a ser el proceso de mayo. Evidentemente que hay que destacar sobre esto, que la campaña de esta alianza está sustentada en la exitosa gestión del gobierno del presidente Amiro Medina, de la cual el PRD ha formado parte y ha hecho sus aportes. Bueno, ahí están las declaraciones de Miguel Vargas Maldonado. Señores estudiantes dominicanos o estudiante dominicano que está en China, dice, estamos bien. En una entrevista de videollamada, el programa El despertador del grupo SIN contactó al estudiante, uno de los estudiantes a quien narra la situación en China, es Misael Solano, estudiante dominicano en Wuhan, y él dice que están bien. Vamos a escucharlo, adelante. Yo vivo en Wuhan, la ciudad de donde surgió el virus, y ahora mismo somos cinco dominicanos, hasta donde tengo entendido que, que estamos en la ciudad. Eh, ahora mismo lo, el estatus oficial de nosotros es que estamos aquí. Eh, estamos muy bien, no estamos en pánico, ni, ni entendemos que según el proceso que estamos haciendo ahora, nuestra vida corre mucho peligro, o sea, no, no estamos... Con miedo ni pánico, sí, con mucha precaución, porque lo, lo ideal es no, no adquirir ese virus que anda precisamente. Estamos tomando todas las precauciones del lugar, pues para que eso no nos afecte. El Bueno, la, la medida que es la que más eh, ha sonado fue la de cerrar los transportes públicos de la ciudad y también cerrar el, el aeropuerto y, y estaciones de tren, que son las vías principales para entrar y salir. Ellos hicieron eso para que no para evitar que salga la mayor cantidad de, de posibles eh, portadores del virus y, y pues controlar precisamente eso, que salga a otras ciudades con lo que ellos solucionan cómo, cómo eliminarlo de, de aquí delante. Desde el sábado estamos teniendo eh, contacto directo con ellos eh, con relación a un plan para, para una posible evacuación. Eh, ellos están investigando tanto con las autoridades vecinas como con otras embajadas cuál es el proceso de seguir para, para sacarnos, caso de que eso sea lo más factible. Eh, y precisamente están trabajando en toda esa logística ahora. Bueno, ahí está este muchacho joven dominicano que reside en China, estudiando, Misael Solano, ya ustedes ven cómo él mismo narra que está, está todo de su parte hasta el momento bien. El presidente ordena suspender la construcción de un hotel en... Cotubanamá, el presidente de la república ordenó ayer la suspensión inmediata de la construcción del polémico hotel dentro del parque mencionado en la provincia de la Altagracia, en espera de una investigación para determinar los límites precisos del área protegida. Veamos. Para establecer con claridad los límites de cada área protegida y así determinar el uso que puede darse para cada tipo de categoría. Integrada por el ministro de la Presidencia, quien les habla, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, licenciado Ángel Esteves, y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, doctor Flavio Darío Espinal. Miren señores, ayer finalmente concluye eh, el torneo de béisbol invernal de la República Dominicana. Y miren, como era de esperarse, porque ellos desde el principio estaban motivados, los nuevos campeones de la pelota criolla son los Toros del Este. Así que vemos imágenes de algunos de los momentos eh, en el que los Toros anotaban y anotaban carrera eh, para conseguir eh, la, su corona. Así que los Toros, un equipo que como les decíamos... Eh, es un equipo que desde que salió al terreno el primer día en octubre Se veía la calidad que tenía La profundidad, tanto en el bateo como con el picheo Y lo demostró eh, hasta el principio porque desde el principio hasta el final Porque fue puntero siempre este equipo, señores De los toros Rompiendo todos los vaticinios Rompiendo todo lo que se pensaba de que la serie no iba a ser emocionante Porque iba a ser entre toros y Licey y que él iba a restar esto al torneo, a lo, al contrario, se ha demostrado con esto de que la pelota dominicana ha cambiado, y que solamente no tenemos dos campeones en nuestro país, que son el Licey y las Águilas Ibaeñas, o sea, ya hay diversidad, Recuerden ustedes que ya nuestros gigantes ganaron también Recuerden ustedes que las estrellas orientales ganaron el pasado año Y recuerden ustedes que ahora ganan los toros O sea, los equipos que han sido eh, minimizados Tanto estrellas, toros y gigantes Han ganado recientemente Han sido los últimos equipos que han ganado Así que ahí está, qué bien Felicidades para los toros Felicidades para toda su fanaticada Porque ya tenemos un nuevo campeón los Toros ganaron anoche el torneo de la Liga de Béisbol Invernal. Nosotros nos vamos al Corte Comercial. Y el regreso más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo. Entrando en materia de noticias en el ámbito local regional, denuncia mal estado de calles en Los Indios de Zenobí, intransitable durante mucho tiempo esto se ha estado demandando denunciando y ahí está la situación vamos a escuchar entonces adelante esa calle no sirve esa calle tienen que ponerse para eso porque no, no han invertido en esa calle tienen que invertir le echaron una capita y la capita que le echaron la gente Recogió la gravillita que, que, que le echaron, tienen que rapar y quemarla. Demasiado incómodo para pasar por ahí, muy incómodo. El llamado que le hacen a las autoridades que pasen por aquí a que le pongan carta al asunto a esa calle. Pero mira lo que es, las condiciones, mal, muy mal, dispuesta para acá, es todo. No, que no se ve eso, hay menos, hay síndico, por lo menos, diría yo, pero no hay síndico. Bueno, yo tengo 58 y así ha estado casi siempre. La calle, que en todo país hacen calle, menos aquí, la gente, que los síndicos, ni el que viene, ninguno quiere hacer nada aquí. Vine y y, y le, le, le, le lavan la cara, imagino que se pasan por aquí, imagino que... Bueno, que hagan algo con esto, con esto porque esto es un juego, aquí un dólar hay. Bueno, ahí están las declaraciones, ojalá y que estas personas puedan tener una vía de mayor acceso, se le puede adecuar. Esto es en los indios de Cenoví, porque durante mucho tiempo han tenido todos esos hoyos ahí, intransitable. De igual manera, en ese mismo distrito municipal, están convocando una marcha para el próximo martes por el arreglo también de la calle Eladio Romero Santos, una calle que comunica hacia otras localidades pertenecientes a Cenoví. Y su situación es delicada porque también se encuentra intransitables. Nosotros que hemos recorrido en diversas ocasiones en esta vía, eh, podemos decirle, testificarle que es terrible la situación. ¿eh? Así que vamos a escuchar qué que dice uno de los convocantes, porque basta ya, dicen ellos, ahí queremos nuestra calle. El martes, una vez más, van a protestar. Adelante. <risa> Buenos días. Queremos convocar a toda la ciudadanía, tanto de Cenoví como de Sabanarrey, abajo, a la gran marcha pacífica que sostendremos en reclamo de la reparación o reconstrucción de nuestra calle Eladio Romero Santos hasta la gina de Villatapia, ya que esta se encuentra en estado deplorable desde hace más de 12 años. Estamos convocando a todo aquel que le interese en la construcción de esta calle, ya que es un problema que nos afecta a todos. Esa actividad tendrá lugar aquí mismo en la autopista Duarte, en la entrada de la calle Eladio Romero Santos, el próximo 4 de febrero a las 8 de la mañana. Contamos con el apoyo de todo el público en general, porque esta es una lucha que tenemos que librarla hasta lograr que se nos construya la calle que tanto daño y tanta falta nos hace. ¿Qué han dicho las autoridades en torno a esta situación? Nosotros no hemos recibido hasta el momento ninguna correspondencia ni ninguna comisión de ningún tipo de político ni de ninguna secretaría de las que están incumbentes a resolvernos este problema. Ni de la presidencia, ni los síndicos, ni senadores, nadie. Después que nosotros hicimos la concentración que hicimos la semana pasada. Esperábamos que alguien nos contactara pero no nos han hecho caso, han hecho caso omiso, y es por esta razón que vamos a seguir en pie de lucha hasta lograr nuestro objetivo. Juan Buenos Reyes, yo soy el vocero del grupo. Esto lo está organizando el grupo de lucha por la comunidad, los amigos, y junto con las juntas de vecinos. También queremos... Reclamar el arreglo del tramo carretero de Morro Sucio que comunica a la Acabulla. Ahí está el martes, entonces ellos estarán una vez más tirados eh, en la calle para exigir ese derecho, que le arreglen su calle, tener una calle buena para un buen tránsito, que así debe de ser. Reúnen directores de hospitales de la región nordeste para trazar los lineamientos y contrarrestar una posible llegada del coronavirus a, nuestro, a nuestra región, a República Dominicana. En el día de hoy, la Dirección Regional de Salud, que encabeza el doctor Ángel Federico Garabó, reunió a todos los directores de todos los hospitales de la región para presentar justamente el plan de acción, de accionar ante esta posible llegada, ¿verdad?, de, esta, de este virus hacia República Dominicana en la región del Nordeste. Vamos a ver lo que nos dice entonces el doctor Ángel Federico Garabó. Adelante. Bueno, el coronavirus, ustedes saben que ya hay disposiciones, hay lineamientos que se han trazado desde el Ministerio de Salud Pública y junto con la Organización Panamericana de la Salud y a esto se agrega el Servicio Nacional de Salud, que es lo que damos asistencia. Eh, ya los lineamientos están, como ustedes ven, hoy tenemos la reunión con todos los directores de la región, donde se van a desplegar estos lineamientos y las áreas a fortalecerse. Nosotros eh, realmente para esta zona tenemos eh, ya el despliegue que se le dará hoy a los directores, ...y con las medidas del lugar que debe tomar el personal sanitario. ¿Se enfocará mucho más en las zonas ya costeras, eh, turísticas de nuestra mm. región? Bueno, generalmente donde ustedes saben donde hay aeropuertos y puertos... ...pues hay mayor incidencia. Aunque ustedes saben que la población dominicana es una población eh, migrante... ...que viaja mucho y tenemos que estar pendientes en todos los sitios. Pero generalmente los reforzamientos se darán en los sitios de aeropuertos... ...entradas y salidas de, de personas... Y ya esa logística la tiene el ministerio, quien, quien despliega todo todo esto en, en esos lugares como medida de, de prevención. ¿En cuáles hospitales, doctor, se podría decir que se podría ver más, más eh, el enfoque de la región? ¿Cuáles serían los hospitales, Bueno, para? fíjate que el regional como tal es uno de los hospitales prioritarios. Y, y también ¿Samos? San Vicente, claro, porque es el regional y el de mayor capacidad. Y uno de los posibles hospitales es también el del área de Samaná. Señores, entrando ya en materia o continuando con las noticias, padres, alumnos y profesores realizan un piquete en la escuela de Villatapia, la escuela Santa Ana de ese municipio. Y es que las grietas mantienen atemorizados a los padres, a los alumnos y a todo en sentido general. Miren esto y hablando más en esta ocasión de movimiento telúrico, ¿eh? es terrible y de y de, y de terremotos. Es una situación que eh, preocupa a los padres principalmente y a todo lo que convergen y habita la escuela. Vamos a ver entonces esta información. ¡Adelante! Buenos días, mi nombre es Elizabeth Almonte, vengo en representación de las MAE. Y la situación del centro es algo que nos tiene muy preocupado a todos los padres, ...porque la situación está muy crítica, ya ustedes pueden observar cómo está el centro. Y tenemos, estamos un poco temorizados porque son muchos estudiantes que hay en el centro... Eh, ...y tenemos miedo de que le pase algo a cada uno de esos niños y también hay muchos maestros. Y que por favor nos ayudes y que si no hacen nada vamos a tener que salir a la calle a protestar, a seguir protestando... Y a, a parar la docencia, porque no estamos dispuestos a que a ninguno de estos niños le pase nada. Bien, nosotros como eh, miembros del sindicato de profesores de eh, seccional Villa Tapia, hemos estado preocupados por la situación por la que está pasando el centro Aminta Valerio. Es una situación con la situación sísmica que está ocurriendo en Puerto Rico y que ha sucedido en la, en la zona de Puerto Plata. El plantel, desde hace ya unos años, eh, está en plena destrucción. Eh, han venido las autoridades lo que vienen es a embellecer por tanto nosotros como sindicato estamos exigiendo de que este plantel educativo sea reconstruido debido a que los maestros y los estudiantes están en un gran peligro esta lucha inicia hoy nosotros como gremio junto con la sociedad de padres, estudiantes y entes activos de la comunidad de Santa Ana estamos dispuestos que a partir de hoy inicie una lucha de manera incansable hoy iniciamos con un con este movimiento acá, con esta rueda de prensa, pero a partir de mañana nosotros vamos a iniciar parando toda la sección de Santa Ana. Y si no se nos oye, es posible que todo el municipio de Villa Tapia sea parada la docencia. Miren, es una demanda muy justa, ¿eh? muy justa, y yo creo que al igual que ese centro educativo Santa Ana en Villa Tapia, hay otros también que deben ser intervenidos urgentemente, tal es el caso del Politécnico Manuel María Castillo, aquí presentábamos la pasada días atrás, las grietas también que ya tienen esos edificios, esas aulas que... Son construidas, han sido construidas hace muchos años y en aquel momento no se construía quizá con los estándares de calidad que eh, actualmente se hace. Así que para evitar, ojalá y que esto no llegue, pero esto es impredecible, ¿eh? en cualquier momento puede ocurrir. Ocurrió en Puerto Rico, ocurrió en Jamaica, en Cuba, ¿eh? en otros países ocurrió en Haití y República Dominicana que se encuentra ahí en el, en el centro, en el medio, Todavía se mantiene con una amenaza y hay que evitar con tiempo para luego entonces no llorar, no llorar. Caramba, dan toques finales al controversial monumento que se construye en la entrada a San Francisco de Macorís. Este monumento que está siendo construido en la entrada de esta ciudad, mírelo ahí, SFM 056, alusivo a San Francisco de Macorís, ya las ciclas reducido ha generado controversia principalmente en las redes sociales, muchas personas opinando y expresando que San Francisco de Macorís se merecía algo más, más voluminoso y que debía de ser con el nombre completo San Francisco de Macorís y no simplificarlo y reducirlo a las ciclas solamente. De todas maneras, estuvimos por allá hoy, repito, a raíz de la controversial opiniones que han surgido, de las críticas, sobre este monumento a la entrada de San Francisco. Vamos a escuchar qué nos dice entonces el artista que, bueno, en estos momentos debe estar ya tallando, decorando. ¿Qué nos dice? ¿Qué va a suceder ahí? En lo adelante, adelante. En realidad se le va a dar una pintura decorativa para resaltar lo que es eh, un monumento de letras. Que esto, el origen de esto, es de México y Perú. Entonces, ya muchas ciudades, muchos distritos municipales han venido copiando la idea. Entonces, aquí se van a dar unos colores brillantes eh, para que la gente venga, identifique la entrada y la gente venga a hacerse su selfie. Como, será como de... o no, ¿No llevar algún lleva, tipo de dibujo? Sí, lleva una decoración. Decoración. A mediados de, de este día ya, ya se van a apreciar la, la foto, es una sorpresa. ¿Cuáles otros lugares tú has decorado? ¿Cuáles otros Villa Villarriba, eh, recientemente hicimos el de Arenoso. Y estamos trabajando en el de Guaraguao, Las Coles, Yabacoa, también y Sentarana, la reforma agua Santa de Yuna. Tenemos cierta experiencia ya en esto. ¿Para cuándo estará lista entonces? Eh, bueno, eh, lo, lo que es mi trabajo de hoy a mañana, depende del clima. Bueno, conversábamos con el ingeniero detrás de cámara, él no quiso ofrecer ningún tipo de información. Dice que en lo adelante entonces espera de que ese monumento cambie, de que no solamente será eso, de que será adornado con unos jardines, con unas luces. Y vamos a ver entonces lo que pueda suceder en tanto, las críticas continúan en las redes sociales. Bueno, afectados por Mufraude Muné, vuelven a protestar la mañana de hoy frente a su oficina, aquí en San Francisco de Macorís. Estas personas ya no saben qué hacer Lo han hecho todo Y nadie les escucha caramba Los afectados por el fraude Millonario de, Mine, de Muné Veamos El motivo realmente Ustedes lo conocen Fíjense las personas que están aquí Mírenle la cara, mírenle el cuerpo Toda su vida trabajando fue esforzado, haciendo sacrificios, pasando trabajo, ahorrando su chelito, ellos y su familia. Y en un día todo se ha perdido, lo de 60, 70, 80 años. ¿Cómo ustedes creen que en una sociedad donde no haya justicia, donde no haya equilibrio, donde tus inversiones no estén seguras, puedes vivir tú tranquilo, estable, después de haber trabajado toda tu capacidad física y mental en una empresa, en una industria, en tu negocio, en tu tierra, vender tu casita, vender tu finca, una herencia... Y perderla así por así como un soplo de la vida. La necesidad es que yo creo que la justicia tiene que comenzar a actuar. El gobierno tiene que a través de los organismos, como son las superintendencias de bancos, de seguros y todos los tipos de controles, comenzar a presionar a esta gente. Ya es tiempo de que los muñecos comiencen a llegar a los estados, a sentarse ante un juez, a un procurador, a tu fiscal. Y que comiencen a interrogarlo y que se abra un, un expediente, se abra una causa, se abra un juicio y que se decida lo que sea. Queremos llamar... Bueno, señores, vamos a ver por qué exigen las recogida de basura en el parque del sector Villa Olímpica, aquí en San Francisco. Lleva semana el camión que no cruza por allá y ahí está. Vamos a ver entonces qué nos dice una señora que habita en esas inmediaciones. Adelante. Estaba limpio, pero después que recortaron las matas, que tiraron esos escombros ahí, pues tiene más de tres meses que no la han... Que no la han recogido, dije que la venían a recoger y no la han recogido. ¿El llamado que tiene que hacer en ese momento? la Que limpien eso, porque aparte de que fea, eh, los delincuentes se esconden ahí por aquí hay muchos delincuentes. Bueno, ahí está el llamado que hace esta residente en esa zona, así que vamos a limpiarle esto en la villa. Si se apodó, vamos a botar esas ramas ahora que están secas, caramba.